Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica for Salud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia traumatológica. Hoy os vamos a hablar de qué es una lumbalgia, cómo se diagnostica, cuáles son sus síntomas y el tratamiento que solemos hacer en nuestro centro. Pues bien, una lumbalgia no es ni más ni menos que un dolor lumbar. La zona lumbar es la parte final de nuestra columna, que se une con el sacro y que a la vez este se une con nuestra pelvis. Son múltiples las razones por las que podemos tener un dolor lumbar. La mayoría de los casos suelen ser dolores muy localizados o bien el dolor puede aparecer en los laterales de nuestra columna. Pero a veces dan dolor irradiado hacia nuestra pierna, como pueden ser las ciáticas o las cruralgias y esto es debido al pinzamiento de los nervios ciáticos y clurales, pero en este vídeo solo nos vamos a centrar en el dolor lumbar, es decir, el dolor localizado en la columna o en sus laterales. ¿Cuáles son los síntomas del dolor lumbar o lumbalgia? El principal síntoma de las lumbagias es el dolor, pero este dolor tiene las siguientes características. Como hemos dicho anteriormente, el dolor se localiza en la parte central de la columna y en sus laterales. Este dolor es más agudo, se hace más intenso cuando realizamos un cambio de posición, es decir, cuando pasamos de sentado a de pie o de pie a sentado o cuando estamos tumbados y nos levantamos. Además, suele ser un dolor muy invalidante ya que en ocasiones este dolor nos bloquea y no nos deja enderezarnos o ponernos de pie. Por lo general, el dolor tiende a disminuir con la física y este dolor o molestia disminuye generalmente con la aplicación de calor seco ¿Cuáles son las causas del dolor lumbar o lumbalgia? Son múltiples las causas que pueden producir un dolor lumbar. Generalmente se suele producir en personas que llevan mucho tiempo trabajando en la misma postura, por ejemplo delante de un ordenador o en personas que están mucho tiempo de pie. Otra causa puede ser debido a coger peso de manera incorrecta. Es decir, es clásico que en nuestra consulta venga algún paciente que haya cogido algún peso sin doblar correctamente las rodillas y se haya enderezado de todo el peso con su columna. Si además de coger el peso sin doblar las rodillas gira su columna, coge el, el, corre el riesgo de hacerse daño en los discos invertebrales. Además, otra causa puede ser en aquellos pacientes con obesidad. Como hemos dicho anteriormente, las lumbares es la parte final de nuestra columna, por lo que ésta soportará gran parte de la carga de la parte superior de la misma. Otra causa puede ser en personas que practican algún deporte de impacto y además puede ser de manera unilateral como puede ser running, pádel, tenis o golf. Otra causa puede ser en enfermedades degenerativas que hacen que puedan padecer lumbalgia. Un ejemplo podemos poner de artrosis o de artritis. Y por último, otra causa de dolor lumbar puede ser una mala alimentación, la toma de alcohol o la ingesta y la toma de tabaco o algún otro tipo de medicamento. Esto va a provocar que nuestros músculos estén peor oxigenados y por lo tanto harán que su funcionalidad sea inferior. ¿Cómo se realiza el diagnóstico del dolor lumbar o lumbalgia? Los pacientes cuando acuden a nuestro centro con dolor lumbar le hacemos una historia clínica donde introducimos todos los datos relacionados con su lesión. Por ejemplo, desde cuándo tiene los síntomas, dónde está localizado el dolor o bien en qué momento aumentan las molestias una vez le hacemos el cuestionario o la anamnesis le hacemos una serie de técnicas y una palpación para saber si tiene una lumbalgia o nos encontramos ante otro tipo de lesión cuando ya sabemos que tiene una lumbalgia es importante saber si es producido por un problema muscular por un bloqueo articular o bien por cualquier otra causa pero si aún así tenemos dudas lo recomendable es derivar al paciente a su traumatólogo para que le hagan las pruebas radiodiagnósticas necesarias con el fin de averiguar el origen de su lesión cuál es el tratamiento para el dolor lumbar o lumbalgia el tratamiento de una lumbalgia local normalmente está basado en un calor en la aplicación de calor en la zona local, en la zona afectada, el calor es un vasodilatador, por lo que al aumentar el riego sanguíneo, aumentamos la sangre que pueda llegar a los músculos implicados. Por lo tanto, estos estarán mejor nutridos y oxigenados. Se aplicará al paciente en masoterapia o masaje, hay que decir que con la fricción del masaje le más calor a la zona, pero además vamos a favorecer la elasticidad de los tejidos que se encontrarán acortados como mecanismo de defensa debido a la lesión se le proporcionará al paciente una tabla de ejercicios totalmente personificada. Estos ejercicios darán movilidad y flexibilidad a la zona lumbar, por lo que mejorarán la funcionalidad de los músculos y de las articulaciones que estén afectados. Se le puede aplicar también electroterapia, como por ejemplo corrientes TENS o bien ultrasonido, y en el caso que el médico haya prescrito la ingesta de analgésicos y antiinflamatorios, ayudarán que el paciente se encuentre mejor.